Hola, mi nombre es Irmari de Papelería Studio y en este video les voy a estar enseñando cómo crear una foto de perfil para utilizar en nuestras redes sociales y utilizarlas en nuestras presentaciones. Así que vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es que voy a buscar la página de remove.b de buenos y de gato. Y aquí vamos a removerle el fondo a la imagen que yo quiero utilizar para mi foto de perfil, así que yo voy a buscar donde tengo guardada esta imagen, la voy a arrastrar en la plataforma de remove.bg y entonces aquí ella se va a encargar de remover ese fondo que yo tengo en mi foto y él por aquí está leyendo, ¿verdad? Aquí se ve la página, eh, cómo se ve la imagen antes de borrar ese fondo y entonces aquí podemos ver que ya él borró ese fondo que tengo y aquí lo que voy a hacer es que le voy a dar a Download. Lo que va a hacer es que va a descargar esta foto a mi computadora y ahora vamos a regresar a la página de Canva. Vamos a estar utilizando la plataforma de Canva y entonces aquí vamos a ir en la parte superior derecha donde dice Crea un diseño. Vamos a luego darle al botón donde dice Tamaño personalizado y vamos a colocar el diseño de 4x4. Crear un diseño nuevo. Y esto le vamos a llamar Foto de perfil. Bien. Lo primero que voy a hacer es que voy a ir a la parte de elementos en mi panel izquierdo y donde dice líneas y formas voy a buscar un círculo. Este círculo lo voy a hacer bastante grande y ¿verdad? no importa el color que ustedes deseen, yo en este caso voy a estar utilizando el 20A a B8, como saben anteriormente les había explicado, ya yo tengo ya los códigos de mis colores y así pues todos mis diseños quedan con los mismos colores. Ahora, ya yo tengo aquí mi círculo de fondo y entonces adicional, ya que estoy aquí en elementos, voy a buscar un marco redondo. Le voy a dar clic y entonces él va a popular aquí en mi diseño. Él está todavía pensando, descargando. Ahí está. Entonces esto lo voy a agrandar. Lo voy a llevar hacia el centro para que quede con ese borde por aquí. Ahí, Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a subir la imagen que yo descargué sin fondo. Aquí la voy a arrastrar y como pueden ver aquí, pueden ver una, un preview de cómo se ve esa imagen y entonces lo que voy a hacer es que voy a arrastrar esa imagen y la voy a llevar dentro de este círculo. Y entonces ahí pueden ver cómo queda la foto. Le voy a dar doble clic en la foto y aquí voy a manipularla, cosa de que la cabeza verdad, es, tenga todas la, la, las partes de mi cuerpo sin cortarlas y le voy a dar un clic a la parte de afuera y ahí queda, ¿ok? Este círculo lo podemos hacer más grande, obviamente, para que quede alineado con, con el que tengo en la parte de atrás. Ahí está. Y entonces, ya que lo tengo aquí, lo que voy a hacer es que le voy a dar a compartir. Voy a darle a descargar, lo voy a grabar como PNG y le voy a dar a descargar. Y entonces aquí lo que, va es, lo que va a hacer es que nos va a dar un archivo que va a estar listo para utilizarlo como fotos de perfil. No importa ¿verdad? la plataforma que estemos utilizando, pues tenemos una foto que está redonda y la podemos utilizar ¿verdad? En, en diferentes plataformas. Les voy a compartir por aquí cómo quedó la foto luego de descargarla. Y aquí la tienen. Esto se puede utilizar en cualquier plataforma. La pueden utilizar para Facebook, la pueden utilizar en Instagram. Y así queda bien bonita y queda profesional, así que si tienen alguna duda, ya saben, pueden dejar su comentario en la parte de abajo para poder ayudarles. También recuerden que si les gustó el video, denle like y compartirlo, y también recuerden suscribirse al, al canal y encender la campanita para que reciban las notificaciones tan pronto se suban los videos a la plataforma de YouTube. Gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video.